The following video will make your blood boil. El siguiente video la neta te va a calentar el cuero. Obviamente pues no puedo hablar por todos, pero nomás miren el video. I'm gonna get arrested. I'm arrested. I'm gonna get get arrested right now. arrested. I'm a I'm get si en caso no escucharon, el morrio le dice, I'm gonna kill you bro, que viene diciendo que te voy a matar, hermano. Entonces, no sé por qué dijo eso, pero pues, seguimos mirando el video. I have your camera, uh, I have your camera, go to jail bro, I'm calling the police I'm not Ah! You right Why not? Why not? Nobody. I'm not worried. Let's go. Let's go. that go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Sabes qué? Vamos a vamos a poder. Vamos a poder. Vamos a a poder. Vamos a poder. a poder. Vamos 20 dólares. 20 dólares. 20 La verdad nunca me ha caído esa madre, güey, que brinquen a alguien, la verdad pero muchos van a decir, "Ah, pues eres gringo acá, eres gavón. me vale ver que, güey, esa madre no va. Soy mexicano-americano y vivo en México, yo no vivo allá, para que sepan que la neta esa madre no va. Güey. Me vale verga el vato los fueran dejado a pelear. ¿Ya escuchaste? Dale, dale cuando se iban a pelear. Igual se los agarraron todo en bola. Güey. Fuck. No sé. Ya presenciaron este, este múltiple pleito Vale verga y no podemos ver todo el video Pero yo de todos modos me vale verga güey. Como vergas vino un negro y aquí los, le puso una putiza a un vato güey, Y nadie le brincó paro pero para un gringo allá, hasta allá wey todo de... what I'm saying is that when they had to the fight the black they're mexican like no one helped the mexican right? but then these white people go over there they're wasting money you know what I mean they, they're, they're tourists son turistas wey andan gastando dinero y hacen esa mamá pues ni para qué tener turistas wey que sí Los, hay que mandarlos a la verga también chinga a su madre ese esa entrada de dinero para México What I'm saying is that you know what? Fuck the tourists then. If they're, if they're going to treat people like this that are coming out here to spend their money, well then fuck it. Let's throw away that income. This keep Dragon Cracking out. <laughs>